Ponte de ador y comer Venga acá, mi regalita Ahora abraza mi dame un beso No le pare por la eso Tienes destruir tu y tu vida Resúceda en la calle Allá en la calle se queda Tú eres mi compañera Yo no te cambio por nadie Ay, señorita Venga Abre, sánme y dame un beso. No le pare con a eso. Quieres destruir tu vida Mi vida a Katy te la llegué y nadie te la puede quitar. Siempre al lado tuyo estaré y siempre viejito. Vamos a llegar. Y siempre al lado tuyo estaré y hasta, viejito. Vamos a llegar. ¡Es un fotógrafo de tesis! ¡Es te alegre diariamente y te pido que no mueres de mi amor aunque se muera de envidia mucha gente siempre seremos felices corazón ay bendito y aunque se muera de envidia mucha gente siempre seremos felices Soon